Ciudad de Buenos Aires, y para eso hemos invitado a distintas eh, especialistas, gente que ha llevado a cabo los proyectos o procesos de reforma política de otra provincia, y por supuesto a quienes van a llevar adelante o al menos tienen una propuesta para llevar adelante en la Ciudad de Buenos Aires. ¿sí? Entonces, eh, antes que nada, agradecerles. La presencia, contarles que de la Fundación Ever venimos haciendo una serie de iniciativas en este sentido, hemos ido a Santa Fe a también discutir la reforma política que ha habido allí, las reformas electorales que el año pasado estuvieron en marcha, lo mismo hemos hecho en la ciudad de Córdoba. Eh, en todos los casos trabajamos junto al CIPEC, que nos va a ofrecer una mirada respecto a algunos aspectos centrales que... que, que consideran en relación a las reformas eh, llevadas adelante y, y antes que nada lo que sí quería era agradecerle a Rafa Gentili, el legislador de la ciudad, por su amabilidad y disposición a hacer posible la actividad aquí para facilitarnos las condiciones de logística y demás. Rafa siempre nos acompaña, es un amigo, discutimos bastante con él, así que extenso en todo caso así que bueno, para no para no continuar y poder ya dar paso a la actividad eh, Rafa Bueno, gracias Sergio simplemente eh, darle la bienvenida a la casa como se le dice eh, a este lugar eh, a este palacio que supo ser el lugar de la fundación Eva Perón y que tenemos por ahí su escritorio y sus lugares, diferentes lugares que recuerdan su paso por aquí. Eh, para nosotros esto es muy oportuno, porque estamos discutiendo, vamos sí. a tener acá la presencia de Elio Rebot, diputado de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que está llevando adelante el debate de los sinnúmeros de proyectos que hay en torno a lo que se llama acá reforma política, no, no es un nombre muy apropiado, pero es el nombre de las diferentes iniciativas que tenemos los diferentes bloques legislativos para dotar a la, a la Ciudad de Buenos Aires de un cuerpo normativo propio desde eh, el de, de punto de vista electoral, que contemple todas las cuestiones eh, que hacen el electoral. Una, un punto taquillero e importante en ese debate es este de la boleta única, pero no es el, el, el único punto, está la, también, también el tema de las primarias, yo veo ahí de el deudas electorales en la ciudad, no sé si va a haber algunas cosas a las pasos o algo, pero también es un elemento interesante que contempla la ley en forma diferente a la nacional, pero que contempla la ley. Eh, desde mi perspectiva, es veo que había muchas cosas acá en la legislatura. Una de ellas es una reunión sobre urbanización de la Villa 2124, con lo cual es probable que escuchemos bastantes eh, ruidos de al lado. Eh, nosotros, cuando nos propusieron, a, eh, Sergio, Pablo, en hacer esta actividad, ya nos, nos comprometimos. En, en viabilizarla porque todo lo que sea democratizar la vida política a nosotros nos parece muy saludable gran parte del déficit de los partidos políticos está en que se han cerrado sobre sí mismos y han evitado sobre todo eh, que sea la sociedad en todo caso la que dirima sus cuitas internas o sus egos que en la política cotizan más eh, que Facebook en la bolsa de Nueva York eh, entonces eh, nos parece muy importante tener mecanismos que democraticen la vida y que permitan que sea la sociedad en todo caso como hacen las internas abiertas las que ordenen esas diferentes o de proyectos o de vanidades personales que pueda haber en los diferentes espacios políticos y que rompa también esa estructura de boleta única donde tiene que haber solamente un candidato taquillero porque después el resto se lo lleva esa lista sábana y que se pueda Separar Veremos acá, me interesa conocer la propuesta de Córdoba. Nosotros tenemos como bloque presentado un proyecto de boleta única, como el de Santa Fe, que nos parece eh, más, más interesante para poder que cada categoría, sobre todo la categoría de comunas que nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, tenga su propio peso y que incluso permita, algo que no, es, no todo el mundo está de acuerdo, permita que existan partidos a nivel comunal, eh, que no tengan ninguna representación en el nivel del todo el distrito. Y con la boleta sábana o la sábana única, eh, como es el caso de Córdoba, eso se bastante dificultoso teniendo en cuenta que se vota junto con jefe de gobierno. Pero bueno, por eso por todas esas razón nos parece importante contribuir al debate que ya se está llevando adelante también en, la, en, en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde están viniendo diferentes especialistas y sería bueno también que quizá a ustedes los puedan invitar para ahí le hago el mangazo al presidente de la comisión para que expongan, porque están abriendo también un proceso de discusión hacia dentro de la legislatura con la presencia de diferentes personas que conocen el tema para darnos su punto de vista esperemos que no llegue a sancionar una muy buena ley electoral en la Ciudad de Buenos Aires en el transcurso de este año así que por todo eso agradecerle la iniciativa agradecerle que hayan decidido hacerla acá en la Ciudad de Buenos Aires y bueno, a... muchas gracias muchas gracias Gracias por la invitación. Eh, ¿Se escucha así un poco lejos de mi eh, Lo que yo les voy a presentar hoy son los resultados de evaluaciones que hicimos del CIPEC, eh, aprovechando la oportunidad enorme y bastante única los últimos años en Argentina de un año, como fue el 2011, de una gran cantidad de reformas electorales, no solo a nivel eh, nacional, sino a nivel eh, provincial. Claramente el 2011 fue un año de implementación de innovación electoral en distintos distritos y distintos tipos de reforma. Eh, para nosotros entonces fue muy importante analizar y evaluar esas reformas. También hicimos algunos monitoreos durante el proceso electoral, el tema de financiamiento de, de la policía audiovisual. Así que mucho de lo que les voy a, a mostrar acá son los resultados de esas evaluaciones que hicimos del programa que dijo el CIPEC. No, lo, no las hice yo sola, con un equipo... Eh, muy interesante, entre los cuales hay varios aquí presentes, eh, así que en realidad las opiniones serán vías en términos de qué nos dicen las evaluaciones, pero las evaluaciones son de un equipo más grande eh, que, que yo Mi idea es, primero, contarles un poquito de la reforma de 2009 a nivel nacional, poniendo el énfasis en cuál fue el resultado de la implementación en términos de la primera implementación de las PASO. También hicimos un análisis grande de cuál fue el impacto de la primera vez que se implementó la policía audiovisual radio y televisión, solamente pública, pero que no lo trato acá, si están en la, en la página web de Cipec eh, los resultados de esa evaluación. Sí. Contarles un poquito cuál fue el diagnóstico que creemos que llevó, que, que en realidad está bastante claro en los fundamentos del Proyecto de Ley del Oficialismo Nacional cuando presentó el Proyecto de Ley de 6571 qué es lo que cambió, qué impacto tuvo, al menos en una primera implementación. Nunca es fácil evaluar reformas, en realidad no es fácil evaluar el impacto de una política, de una reforma institucional es aún más difícil y tiene un efecto en el tiempo bastante largo, por lo cual en realidad todo lo que diga es pasado en una sola implementación, la primera. Muchas de las cosas que pueden haber pasado también puede modificarse porque los actores políticos aprenden de esas reglas y se adaptan a esas reglas, por lo cual tiene que ser tomado eh, con pinzas, entre comillas, pero creemos que hay algunos elementos para decir cómo funcionó y qué impacto tuvo esta reforma. Y después de darles este eh, pantallazo de lo que analizamos a nivel nacional, con el énfasis en las pasos, como, como decía Rafael entrar en un análisis que hicimos de varias reformas de cambios en la forma de votar, como quizás saben, CIPEC desde hace varios años que propone que se abandonen las boletas partidarias por algunos motivos que después voy a entrar en detalle, y dado que el año pasado hubo importantes cambios en Chaco, en Salta, en Santa Fe y en Córdoba, implementando boleta única y voto electrónico, hicimos evaluaciones, eh, una de ellas gracias a el apoyo y la colaboración que tuvimos del gobierno de Santa Fe, que nos invitó a, a participar e hicimos eh, una evaluación de cómo habían funcionado esas reformas. No me voy a centrar mucho en esto para poder eh, pasar al impacto, pero quizás para ponernos todos con la misma página. Ha Había un diagnóstico en el 2009 cuando se hizo esta propuesta de, de reforma de que la consolidación democrática no había dado lugar a una competencia más cerrada, impredecible en términos de quiénes eran los actores y cómo, cómo se iban alternando en el tiempo, sino que había un sistema de partidos fragmentado y nacionalizado. Eh, hay muchos, muchos especialistas que sostienen esto, no hay un consenso único, hay quienes dicen que en realidad el sistema siempre fue desnacionalizado, consecuencia del federalismo argentino, pero lo cierto es que si uno mira... Algunos números, como el índice de nacionalización del sistema de partidos. Nuestro sistema de partidos que exhibía un índice de 0,84 en el 83, un índice que va de 0 al 1. En el 2007, la última elección presidencial antes de esta reforma, había llegado a 0,40, es decir, la mitad de lo que tenían en el 83. ¿Y qué implica esto? Que los partidos no tienen apoyos similares en términos geográficos a lo largo del territorio, sino que hay... Eh, apoyos muy concentrados en distintas regiones y no hay eh, partidos con alcance nacionalizado eh, en todo el territorio. También lo no puedes ver esto en el número efectivo de partidos y en la cantidad de partidos. Este es un gráfico que muestra el número de partidos de distrito desde 1983 hasta el 2012. Después voy a mostrarles cómo estos últimos años puede haber sido, el último año, la consecuencia de la reforma pero claramente se ve un aumento muy importante del número de partidos. Ustedes me podrán decir, bueno, en el 83 había 300, en realidad eh, siempre hubo un, un tema relacionado con la cantidad de partidos, por cómo está estructurado nuestro sistema de partidos en partidos de distrito, pero es cierto que ese número se había eh, más que duplicado cuando se implementó la reforma en el 2009. Este, este diagnóstico que quizás... Tiene, sí, mucha discusión en cuanto a cuáles son sus causas, por qué nuestro sistema se, se desnacionalizó de esta manera a partir del 2001. Eh, tiene distintos efectos en distintos ámbitos. Eh, en La conciencia electoral, la oferta electoral, qué cantidad de partidos se presentan y cuáles partidos se presentan en las elecciones. En términos de gobierno eh, y, de, y del trabajo en el Congreso, obviamente también tiene efectos en cómo funcionan los partidos en la arena legislativa. Pero claramente lo que vamos a ver es que las reformas que se hicieron en 2009 tenían o intentaban tener un efecto más fuerte en esto del de efecto en la contienda electoral, la oferta electoral de partidos, cómo modificar la cantidad de opciones y qué opciones recibe un votante en, en la jornada electoral. Aquí tienen también otra forma de dar la fragmentación del sistema, la cantidad de listas oficializadas por distrito para la categoría de diputados nacionales, el que se ve más claro, o más, más fuerte en la naranja es la ciudad de Buenos Aires, la, la conocen mejor que yo. Tuvo un, después de la crisis en 2001, el máximo cantidad de listas que se haya presentado en un distrito en la Argentina de la vuelta a la democracia. Muy superior, eh, duplicando en general o triplicando el promedio nacional de cantidad de, de listas que se presentan en las elecciones para el las nacional. Con este diagnóstico, que creo que está bastante en la base del proyecto que presentó el Ejecutivo Nacional, se sancionó la ley 26.571 para refrescar algunas cuestiones que seguramente conocen. ¿Qué cambió en relación a la oferta electoral? Hacer ¿Poner requisitos más estrictos para el reconocimiento y mantenimiento de los partidos? La Argentina tiene... Una legislación bastante flexible eh, en relación a otros países de América Latina en cuanto a cuáles son los requisitos para crear un partido, en realidad más importante que eso es para que se mantengan al tiempo eh, alrededor de, a través de las elecciones. Una cosa muy importante que tuvo otros objetivos, no solo, no solo hacer más ordenada y más transparente la parte electoral, lo que tuvo en efecto en relación con esto fue la incorporación de las pasos con un umbral. Eh, el 1,5% para llegar a la elección nacional la prohibición de las listas espejos y las candidaturas múltiples un nuevo diseño de boletas, que fue la respuesta que dio al oficialismo a un, un pedido bastante fuerte de los partidos de oposición de ir hacia una boleta única o abandonar las boletas partidarias y después hay una última consideración que nosotros hacemos en cuanto a si no hubo algo, puede haber habido un efecto no buscado del nuevo régimen de financiamiento de campañas en cuanto a una vez que solamente uno puede tener un espacio en la radio y la televisión cuando eh, es, es partido que tuvo un, una, un desempeño electoral en la elección anterior, los partidos nuevos o los partidos, los, los candidatos que deciden presentarse con partidos muy pequeños pierden eh, espacios en la radio y la televisión y puede ser un efecto quizás no buscado de eh, ayudar a que la parte electoral se mantenga más estable alrededor del tiempo ¿Qué impacto tuvo en su primera implementación con esta consideración que les decía al comienzo? Mucho de esto puede no haber sido efecto, algo de esto de la ley, pero queremos sí que hay un impacto el número de partidos reconocidos se redujo levemente en la primera de las barras a la ciudad de Buenos Aires eh, tenía 48 partidos en 2009 cuando se sancionó la ley y tiene 37 luego de la elección menos listas en competencia quizás este fue el efecto más claro eh, de, la, de la ley en relación a la, la oferta electoral la cantidad de listas para presidente fue la más baja desde el 83 y para diputados nacionales hubo una baja importante y como pueden ver en lo que está resaltado con el círculo, la baja fue quizás más importante o tan importante con respecto a las pasos con respecto a las pasos que la, las, los requisitos más estrictos para crear partido porque la baja, como se ve es bastante pronunciada en, en la cantidad de listas que se presentaron a las personas esto es la cantidad de listas por distrito, quizás no es tan relevante y, como les decía, obviamente al estar prohibidas, no hubo bolitas espejo ni candidaturas públicas. ¿Cuáles cosas creemos que están pendientes en términos de este aspecto? No estoy entrando en todo lo que modificó la ley 26.571, sino en cuanto a eh, vinculado al sistema de partidos y a la parte electoral. Las colectoras, como ustedes saben, no solo no se eliminó en la ley 26571, sino que se reglamentó por medio de, de, de, la, de, la, de la categoría de listas de adhesión, la posibilidad de tener listas colectoras. Si bien el número, como ustedes van a ver, es mucho menor en términos de cantidad, sigue siendo un fenómeno que creemos que afecta al, no solo a la transparencia, por lo que el, el votante puede ver y poder confundirse en cuartos cuarto oscuro, sino también en términos de rendición de cuentas y de posición interna de los partidos políticos, la posibilidad de que siga habiendo eh, alianzas eh, por afuera, de las alianzas que se plasman en las primarias. También hay un tema que para nosotros es importante y que quizás no ha sido tan discutido hasta la fecha, que tiene que ver con la posibilidad que nos da el Código Electoral Nacional Argentino de hacer alianzas cruzadas, algo que en general en otros países federales, por lo menos en los países federales de la región y también en países federales de Europa, está prohibido que es que un partido político haga, lleve distintos candidatos a, a presidente en cada uno de los distritos o distintas combinaciones de alianzas que, que creemos que pueden también estar, no sé, si, no sé si originando, porque seguramente no es el origen, pero sí... Eh, no ayudando a que el sistema, el sistema de partidos se deje de estar tan desnacionalizado y, y fragmentado. Hace unos años en Brasil hubo un debate muy grande que terminó con una ley de verticalización de las alianzas, por ver un fenómeno bastante similar al que tenemos hoy en Argentina de desnacionalización del de sistema de partidos. Un tema que quizás es mucho más polémico y que tampoco tenemos una posición... Tan, tan, al menos tan eh, de consenso al interior de nuestro equipo de CICIPEC, tiene que ver con la posibilidad que tiene nuestra legislación, que también es única para la región y para otros países federales, de que los partidos de distrito presenten candidatos a diputados nacionales. Eso es algo que en general se les da la potestad de presentar candidaturas a los por obviamente ser la Cámara de Representación Territorial pero que también en la Argentina tenemos la posibilidad de que presenten candidaturas a todas las semanas. No voy a entrar eh, mucho en esto. Aquí hay una serie de propuestas en relación al tema de la parte electoral y el impacto de la Ley 16.571 que CIFEC eh, puso, puso a consideración a posteriori de la primera implementación de la ley. Hay bien algunas de ellas. Y entre ellas está, que sigue estando vigente y que creemos que afecta negativamente a la oferta electoral y cómo se le presenta al votante la oferta electoral, que es las boletas partidarias. Entro entonces a contarles, eh, a contarles un poco de lo que hicimos en Santa Fe, Salta y eh, Córdoba, perdón, eh, bueno, como saben, la reforma de 2009 cambió las reglas nacionales, pero no de, de distintas reglas electorales, pero no la forma de votar. Eh, evaluamos estas reformas que les mencionaba antes. Aquí voy a darle las grandes, como las grandes conclusiones que creemos que pueden ser útiles a la hora de pensar en una ley de boleta única para la Ciudad de Buenos Aires. La primera, y quizás... Eh, ahora no parece tan revolucionaria pero cuando se discutía la implementación de la boleta única en Santa Fe, Córdoba parecía que podía ser revolucionaria porque había mucha, mu mucha discusión en la opinión pública acerca de si los votantes iban a aceptar o no este cambio la boleta partidaria, la idea del cuarto oscuro la idea del sobre es algo que la ley de Inspeña eh, recorre nuestros procesos electorales por lo cual un cambio de este tipo no era un cambio menor no solo por muchas otras cosas Quería voy a contar en términos de consecuencias para los resultados electorales, pero también en cuanto a la opinión y las percepciones de los votantes. Eh, las hicimos encuestas eh, tanto en Salta como en Santa Fe a, a votantes eh, el día de la elección una muestra grande de 1.200 y 1.500 votantes en cada provincias. Y la primera, en cuanto a esta primera conclusión que les mencionaba, acaba van a ver algunos números. En Salta y Santa Fe, el 95% de los votantes resultó fácil o muy fácil. Eh, en Salta hubo sí un efecto de la brecha digital con el voto electrónico eh, entre generaciones porque le fue más difícil a los votantes de mayor edad y también a los votantes de menor eh, ingresos, pero en realidad en un contexto de aprobación bastante alto. En Santa Fe también y en Salta una percepción muy alta de eh, rapidez. En el, proceso, eh, en el proceso electoral. Sí hay algo importante que creo que es muy importante tener en cuenta, quizás no tanto en cuanto hace uno cree que es bueno no la boleta única o abandonar la, la boleta partidaria, sino a cómo implementarlo, que es el efecto de los votos positivos en las tres provincias, coincidió con la reducción de los votos positivos en esta primera implementación. Si la proporción de votos positivos es generalmente más alta en la elección gobernador, los nuevos sistemas amplían esta diferencia y hubo una gran distancia entre la cantidad de votos positivos para la elección de gobernador que para las elecciones legislativas y municipales. Esto creo que es algo importante para tener en cuenta cuando se disputa en la política elección de la Obviamente que... Que, los, que lo encuentren lindo al sistema y esto en general pasa con voto electrónico donde a veces hay como una especie de fascinación por la tecnología que puede llevar a pensar que bueno, si a la gente le gusta entonces está buenísimo, hay que hacerlo para nosotros era muy importante no solo analizar eh, cuán lindo o, o cuán, cuánto apoyo había a la medida sino también cuál es la sensación de confianza y de percepción de seguridad del sistema tanto boleta única como el voto electrónico en ambos casos encontramos eh, que los nuevos sistemas no tuvieron un efecto negativo sino en general positivo en la confianza aunque esto es algo muy importante para contarles en Salta hubo sí un efecto negativo en la percepción del secreto del voto eh, hay mucho más detalle de esto en los informes que hicimos de evaluación de estas experiencias pero creo que es algo eh, importante de, de, estas, de estas evaluaciones la tercera la que creo que más se discute en términos políticos, porque no es una cuestión menor, tiene que ver con eh, el efecto arrastre ¿no? y la, la, boleta, la boleta única, única a la cordobesa o la boleta única separada a la Santa como, como ustedes saben, cualquier reforma de este tipo, aunque sea la más, la más pequeña en la forma de votar puede tener, o está estudiado, que tiene algún impacto en los resultados electorales cuán grande es ese impacto es es difícil de discernir y si tiene impacto en, en definir la contienda bueno, también depende mucho de las diferencias que haya en esa elección entre los, la cantidad de votos pero sí es cierto que tienen un impacto en Estados Unidos por ejemplo, hay mu mucha cantidad de, de juicios y de, de jurisprudencia acerca del orden en que están los, los candidatos en la boleta, porque está eh, confirmado estadísticamente que estar primero o estar último te da un plus en, en porcentaje de votos por lo cual el tema del efecto del efecto arrastre no es menor y creo que es una discusión eh, importante para dar la discusión estaba en general puesta en términos de boleta única trae, trae eh, un efecto menor arrastre eh, que la boleta partidaria, lo que nosotros eh, tenemos como conclusión de lo que analizamos de las tres experiencias de Salta, Santa Fe y Córdoba en realidad sí hay un efecto arrastre menor con la boleta única, pero cuando se presenta eh, la oferta en categorías separadas. Sí, esto fue tanto en el caso de Santa Fe como en el caso de Salta. En las dos provincias hubo menor, eh, hubo más corte de boleta como lo llamaríamos en nuestro sistema actual. Obviamente, y acá termino quizás con esta de las, de las evaluaciones, eh, bueno, quizás no es tan obvio, pero creo que sí, es eh, importante resaltarlo. Ese efecto no es automático, eh, y en Santa Fe lo analizamos mucho, eh, no es lo mismo que cada partido tiene distintas capacidades de retener el voto eh, a través de, de la boleta y de las distintas categorías. Y también es cierto, y quizás, quizás Oscar eh, vaya a hablar, hablar de esto, en el caso de Santa Fe, donde se vio un, un, un efecto en el efecto arrastre o la disminución del corte, el aumento del corte de boleta, también seguramente haya alguna posibilidad de que los partidos políticos en elecciones siguientes se adapten a cómo fue el nuevo sistema y por ejemplo cambien y adapten sus estrategias de campaña ¿no? eh, y sepan que hay que salir más en la foto con el candidato ha eh, que lo que salía antes porque no está garantizado porque va a estar la misma boleta entonces van a votar de los candidatos de toda la boleta ¿no? Digo, creo que es difícil discernir cuánto de esto que vimos en esta primera elección es el efecto que tendría después de varias implementaciones, son solo la foto de la primera vez, cuando los votantes, tanto los votantes como los partidos, se tienen que adaptar a un sistema nuevo y eso siempre tiene aprendizajes en el tiempo. Perdón que ha sido muy rápido, si quieren después comenzamos más en detalle algunas de estas cosas. Quizás para finalizar eh, estos aprendizajes y algo que me parece importante, más que nada en términos de voto electrónico, por a veces la, la creencia mágica en la tecnología. Si bien no analizamos eh, percepciones de analizamos sí, perdón, percepciones de confianza, pero no analizamos fraude en términos de prácticas fraudulentas o de manipulación del voto, no eh, hicimos un estudio empírico de eso, de la experiencia, creo, internacional y en general, es imposible decir que un sistema o de boleta partidaria o de boleta único o de voto electrónico elimina aumenta la manipulación no creo que eso hay que tener cuidado con esas, ese tipo de, de creencia mágica en estos cambios porque hay cuestiones que tienen que ver con eh, las prácticas electorales y la, la cultura política que no pueden ser atribuibles al instrumento, seguramente hay ciertas cuestiones y prácticas que pueden cambiarse como por ejemplo el voto a cadena o algunas, algunas, eh, algunas prácticas de manipulación eh, del voto que tenemos hoy pero no, no nos creamos que entonces Mágicamente, cambian algunas eh, prácticas de manipulación, de influencia y eh, de presión en el voto. ¿Qué me gustaría o quizás poner sobre la mesa para la discusión en términos de o sea, qué nos enseña esto? O ¿Qué creemos que puede aprender, aprender eh, la ciudad de lo que pasó en otras provincias? Quizás para poner un poco eh, en contexto, lo saben mejor que yo, la legislatura de la ciudad está en deuda con, con la ciudadanía en la medida en que la autonomía de la ciudad todavía no se ha plasmado en una legislación electoral autónoma, no ha logrado ejercer su autonomía en este plano tan importante. Creemos que si bien hubo varios eh, planteos y propuestas de código electoral desde el 96 a esta parte, quizás y por el todo, eh, por la complejidad de cuestiones que hay, que hay adentro, es muy difícil y a lo mejor, aunque no sea lo más conveniente en términos de técnica legislativa, o mismo de reforma electoral y de la integralidad que tiene una reforma, seguramente haya que seguir por esta lógica minimalista o de, o a, o de a pedacitos, seguir por, por leyes. Eh, si ustedes me preguntan, la boleta única por entrar quizás más en este, que es el tema que está discutiendo ahora, es el tema más importante, la reforma más importante que tiene la ciudad, seguramente todos coincidamos en que hay otros aspectos muy importantes pendientes como el sistema electoral de la Ciudad de Buenos Aires, pero sí creemos que es un cambio, un cambio positivo y aquí, aquí sí entro ya en nuestras la, consideraciones sobre la boleta única específicamente. Por tres motivos, porque el sistema de boletas partidarias compromete la transparencia, porque pone en ventaja a los partidos con más recursos, porque amplifica problemas para los partidos de débil cohesión interna. En esto eh, yo estoy bastante en contra del argumento de mantener la boleta partidaria porque eso mantiene la cohesión de los partidos políticos. Creo que para discutirlo bastante en detalle, pero eh, la boleta única no es, no es sinónimo de eh, destruir los partidos, sino muy por el contrario. Es darle al Estado la responsabilidad de que pongan la parte electoral en el cuarto puro y que todos los partidos políticos estén en igualdad de condiciones para construir. Creemos, y acá sé que Rafael tiene una posición distinta y en general la mayoría de los partidos políticos en la legislatura tiene una posición distinta, creemos que la boleta única a la cordobesa al, al disminuir, eh, o al mantener cierto efecto arrastre que tenía la boleta partidaria, puede ser el, el mejor camino en términos de, de, de garantizar eh, gobernabilidad y cohesión de los partidos a través de las categorías. Nuestra, nuestra propuesta está más, eh, más direccionada hacia la boleta única a la, a la cordobesa en términos de cómo presentar la oferta y más que nada pensando en una ciudad de Buenos Aires con una legislatura muy fragmentada donde quizás la, la, la eh, boleta única por categorías podría aumentar o amplificar esta fragmentación. Quizás algo eh, sobre voto en blanco, no, eso creo que es más... No es menor en términos de un proyecto de ley, pero bueno, quizás no es, hay muchas otras cosas más, más jugosas para discutir. Y finalmente, ¿por qué boleta única en el robot electrónico? Eh, la verdad que es una discusión también muy amplia. Eh, te cuento, acabo de tener hace unos meses mi tesis de doctorado sobre robot electrónico, así que cuando defendía la tesis hace unos meses me decían. Bueno, si, si escribiste tu tesis de doctorado sobre voto electrónico, es porque estás a favor, ¿no? Dije, es que, no. Lo cual no significa que crea que el que voto electrónico no, porque tam también creo que parte de, del problema de discusión sobre voto electrónico es el voto river, el voto electrónico son muchos sistemas distintos, muy distintos de eh, el voto electrónico. Pero sí en términos de lo que les decía antes de, de, del estado, de la legislación en la ciudad de Buenos Aires. Y la falta de autonomía ejercida que tiene la ciudad, creo que el eh, voto electrónico requiere unas capacidades técnicas muy complejas y que en términos de secuencia, de reformas, eh, desde mi punto de vista y acá sí es mi opinión para poner sobre la mesa, eh, es mucho más conveniente tener una capacidad, una autoridad electoral eh, fuerte y propia para poder ir hacia un sistema que requiere mucha complejidad en términos de implementación. Bueno, esto es todo y quedo a disposición para cualquier comentario. Gracias.